Mami, ¿qué pasó? ¿La bolsa negra tiene basura? Uh -huh. ¿Qué hago, latido? No, no, no, estoy guardándola para adornar el arbolito de Navidad. Ay, mami, ¿no crees que es mejor comprar adornitos para el árbol? Una bolsa de basura se va a ver muy fea, mejor latido.